¿Qué? Piden 500 500 Por eso estaba sin alquilar. ¿Hay algo ahí? Bajo. Tres habitaciones. Baño. Salón con cocina empotrada. Solo estudiantes. Suena terrible. Es lo único que nos podemos permitir. Escucha, ya se viene para aquí. Los chavales que vivían con ellos se largan. No. Son 200 más gastos. Tío. Ya, y aguantar todos los días a la zorra de su novia. ¿A la novia de quién? Eh... a la novia de... Tío, tu novia es una zorra. Eh, no te pases. ¿Ya le comentaste la brillante idea? Eh... todo bien. ¿Ves? Hasta tú estás acojonado. ¿Crees que le da la gracia? No mucha, ya que la última vez que salimos, aquí el colega se dedicó a decirle al personal que Carla tiene una teta más grande. <risa> ya, pues tuvo como 40 pares de ojos evaluando cuál sería la más grande. La derecha. Solo ponía en manifiesto una evidencia. En realidad, todas las tías tienen una teta más grande que la otra. Venga ya. Te lo digo en serio. Tiene que ver con la lateralidad del cuerpo. Las diestras tienen el pecho derecho mayor que el izquierdo, y las zurdas viceversa. Si eso fuera cierto, sería tema de conversación más o menos. Lo que pasa es que cuando las miras, lo haces con disimulo, y cuando las tocas no estás para comparar. Yo me buscaría una ambidiestra. Chorradas. Por cosas como esta, cara no quiere salir con nosotros. Ya, seguro que ser una zorra no tiene nada que ver. Mira, tío, no estamos tan desesperados. Acabo de leer un anuncio de un bajo que tiene pintaza, así que... El de los estudiantes. Sí, el mismo, bien afeitados, bien pasamos por univers y tontos. Macho, si es para estudiantes, imagínate cómo será. Venga, tan chungo no será nada posible bueno no es el palacio de invierno pero un par de postres aquí y allí es una puta cueva Roy tío qué clase de enfermo mental vivía aquí bueno solo sea, es cuestión de limpiar un poco y la cocina solo necesita un lavado de cara no usaría esos fogones ni para cocinar crack vamos a ver a Jack no me jodas Lucas qué es eso mola antenas. vale nos vamos ni de coña ¡Venga! Ahora sea, que por fin se van esos gorrones, ¿tú quieres meter a otros peores? Son mis colegas y necesitamos la pasta ahora que echaste a esos. ¿Qué eh, que insinúa, se fueron porque no sabían cómo vivir en paz. Ya, pues llevamos dos meses de retraso, casi tres. No estamos tan desesperados. Además, tu prima llegó y ya me llamaron para un posible alquiler. ¿Quién? No sé, un estudiante de derecho, creo. Chupi. Perdone usted, señor artista audiovisual, pero no veo que Spielberg te llame para ofrecerte un contrato. Ya te dije que las ofertas que hay sugieren que trabaje gratis. Al menos ganas experiencia. Sí. ¿Y cuántos puntos de experiencia se supone que tengo que tener para pagar el piso? Porque te paso la mensualidad ahora mismo. No tienes ninguna visión de futuro. No, porque es negro. 200 al mes. ¿Cuál es la pega? No hay ninguna pega propiamente dicha. Entonces... Bueno, alguna gente piensa que esto no es un buen barrio, aunque suelen irse cuando se enteran de que el último propietario falleció aquí. Wow, Una casa encantada. La gente tiene algo de reparo. Solo por eso. Pues para tanto. ¿Y de qué murió? De una puñalada. Te dije que buscar piso en esta ciudad era de mear y no echar gota. ¡Qué asco! Y mi madre me pregunta por qué odio todo. ¿Encontrasteis algo? Sí, solo si estamos dispuestos a llevar navaja y no dormir. ¿Sigue en pie lo de compartir el vuestro? Lo siento chicos, un chaval viene dentro de un rato a verlo y la prima de Xavi ya tiene ocupada una habitación. ¿Está, está bueno? bueno. se importa? Es buena tía y punto. Ahí tienes tu respuesta. La verdad es que no está tan mal. Es tu prima, so pervertido. Nadie dijo que me la vaya a tirar, simplemente está de ver. ¡Sois unos cerdos! Opinar es perfectamente factible. Ahí estoy con él. Todo el mundo apuntó alguna vez a sus primas con su brújula sexual. Y el que diga lo contrario es un cínico. Jamás he considerado a mi prima follable. No, claro, porque tu prima estaba una cicatriz de vivir en una barraca de feria. No hay que no aguante, vamos, Xavi. No puedo que ¡Vamos! Parece un caniche. ¿Qué pasa, chavales? Hola, Tommy. ¿Qué hay, Tommy? ¿Esa que va ahí con Xavi no es Carla, la que iba en clase con nosotros? La misma. Wow, qué ella. Pues está bien buena para ser una tía con una teta más grande que la otra. ¿Van en serio? Bastante. Vaya. Y estaban abiertos a tíos. Hola, vení a ver el piso. Hola, adelante, pasa. Soy Francis, por cierto. Yo soy Carla, y él Xavi. ¿Francis viene de Francisco? Al principio sí, pero luego me lo cambió oficialmente. Por Francis Berico. Oh. Yo iba a decir el nombre de Francis. No vas estar fáciles con mi nombre, por favor. No le hagas caso. Ven, te enseño la habitación. Dejé el coche adelante, ¿habrá algún problema? No, no te preocupes, Xavi, yo a vigilar a su coche. Para aquí, Francis. Tu primero, por favor. Oye, vais a ir a la boda. ¿Qué boda? La de Ana y Berto. ¿Berto? ¿Analfa Berto? Sí. ¿Se casa con Ana? Tío, me acaban de salir tres canas. ¿Y una cachonda como Ana se casa con ese cocainómano medio retrasado? Ella tampoco es una lumbrega. ¿Y van a casarse? ¿Tienen trabajo? Ella no, él es Madero. Qué sorpresa. No nos invitaron. No, claro que no. ¿Qué esperabas? Toda esa gente nos detesta. Vale que sean idiotas, pero nunca se lo decimos a la cara. En realidad, somos gente encantadora en público. Sí, para nada unos pedantes que se creen más listos. Pues eso. ¿Qué coño le está pasando al mundo, tío? Este es el precio de querer ser diferente. Marginación y vivir en la calle. Tranqui, tío. ¿Acaso querías ir a esa mierda? No, claro que no. Pero parece que para progresar hay que ser un palurgo. Casarse para ir y comprarse un perro. Acabo de cumplir 28 y seguimos como siempre. ¿No lo ves los idiotas ganaron. Hola, Xavi. Cuánto tiempo, Tommy. Pasada que acabas con Carla. Tío, si no estuviera contigo, le echaría fichas a muerte. Ponta la cola. Hay un capullo encamisado intentándolo ahora mismo. ¿Y los dejas solos? Me fío de ella. De lo que no me fío es de que lo despache y se acabe convirtiendo en mi vecinito de puerta. Tío, tienes que echarlo. Estamos en la puta calle en esta mierda de ciudad, no hay Dios que encuentre piso. Tienes que meternos ahí. ¿Qué crees? ¿Que no lo sé? Peor lo tengo yo que voy a tener que vivir con el niño pijo. Tienes que ayudarme. Y el salón, ¿aquí es donde vemos la tele por la noche? Espero que no muy alto. Leo filosofía por la noche. Estás jodido, tío. Para nada. Además solo vemos un capítulo de anatomía de Grey. Estamos enganchados, ¿verdad, cariño? ¿Qué? 40 minutos de tortura y mojo fijo. Salgo ganando. Si pues, tú lo dices... Francis, estos son Lucas y Roy, unos amigos. Hola. Pues esto es todo. ¿Qué te parece? Bien, sin el problema me gustaría mudarme con todo antes. Ahora o nunca. Son 170 al mes, más comunidad. Cuando llega dividimos entre todos y listo. Si quieres puedes mudarte hoy mismo y hacemos una cena para celebrarlo. Vale, pero me gustaría cargarme de lo mío, Es que soy vegano. ¿Así que te gustan las zanahorias? La comunidad y las facturas suelen ser entre 40 y 60 euros al mes, a veces menos, a veces más. Depende un poco de lo que se gaste. Cosas, María, ¿sabes? No, muchas gracias. Pero no, no me interesa. seguir buscando por ahí. Pero. No entiendo nada. No sé si yo soy muy tolerante, ¿eh? Pero... A ti venía a verte, señorita. Me debéis dos mensualidades y un montón de facturas. Perdones, que tenemos problemas este mes. Me es igual. Van... Tú me pagas a mí. Arréglalo como quieras. O os pongo en la puta calle. Si os pusierais a trabajar en lugar de vestiros como golfas, este país no estaría como está. El mes que viene tendré todo. Me parece muy bien, pero me vas a dar ahora todo lo que tienes. ¡Ahora mismo! Oye, guardián de la cripta, deja en paz a la chica o no respondo. Sí, vamos fuera. Vamos, tengo hepatitis y estoy deseando escupirte. Quiero lo mío. Gracias, chicos capullo. ¿Y con eso tratas cada vez? Sí, si no fuera porque este piso es de los mejores que se puede encontrar. Y que lo digas. Vale, podéis quedaros. Os dije que era tan zorra. Bueno, ya sabéis cuál es vuestra habitación. No problema. Gracias. En el fondo son buenos chavales. Y créeme que han madurado bastante. ¡Esta es mi cama! ¡Y una mierda! ¡Ah! ¡Sí, que te folle! Ya me estoy arrepintiendo. ¿Qué tal el vuelo? Como cortas las venas, el que más aburrido. ¿Te enseño tu habitación? Si no queda más remedio. ¿Cuánto tiempo vas a quedar? Ya me está llegando. Me cae bien. más de dos invitados a la vez. Nada de música por las noches son las horas de estudio. Limpieza general diaria. La velada televisiva se elige por votación. ¿Alguna pregunta? ¿Por qué no